Y papi. Ahí venimos. ¿Venimos con otro? Bueno Aguantame que ahora yo tengo un ¿Sí? carro ¿Si? ¿Puede ser No, un padre Un padre y un... Y ah, esto es línea, y tu línea. Y ¿Listo? Muestre. Ahí está. Ya está, gente. ¿Y Fabi? viene sí, sí, eh. esa caña sí, bien, eh. Padre un gachito más dámelo por acá eso vale muestre Tráete. bueno bueno guarda Vete, río de la plata Ya empezaron las es El de la plata A ver si Javi Javi con una La otra corredita La otra tacho